La única riqueza de la Iglesia eran los pobres solicitamente atendidos con las limosnas de la comunidad cristiana. Lord. Oh. desapercibido es un día donde de una manera más plena mostramos nuestra fe y al mismo tiempo la actualizamos y la primera meditación de este día sería preguntarnos lo siguiente ¿Qué nos puede decir un hombre que vivió en el siglo 3 después de Cristo a nosotros cristianos que vivimos en el siglo XXI y probablemente creo que nos va a sorprender descubrir a través de un paralelismo muy sencillo que tenemos muchas cosas en común. Este hombre, Lorenzo, supo muy bien dar respuesta a una serie de inquietudes. La primera de ellas, descubrir en su hogar familiar la presencia amorosa de Cristo Jesús en el testimonio de sus padres y de sus familiares. En segundo lugar, da muestra de esa entrega, entregándose plenamente a la Iglesia como servidor. Eso significa diácono, servidor. Y la misión del diácono está supeditada siempre al anuncio de la palabra, al anuncio del Evangelio. Y al mismo tiempo a velar y a socorrer a los más pobres y a los más necesitados. Pero es que además el testimonio conlleva a vivir la fe sin ningún complejo. San Lorenzo es detenido por ser cristiano por ser miembro de la iglesia y sobre todo por ser el guardián de aquellas ayudas que él daba fruto de la generosidad de los cristianos a quien más lo necesitaba sin mirar nunca si el que recibía la ayuda era cristiano o era pagano eso daba igual porque la caridad su vida por Cristo Jesús y salvaguardó también las enseñanzas de nuestro Maestro y Salvador esas enseñanzas que selló con su propia sangre, su testimonio nos ayuda a actualizar nuestra fe, su testimonio bien vivido y comprendido será semilla no solamente en nuestros corazones, sino en las nuevas generaciones de cristianos nos ponemos en desde el cielo te aclamamos continuamente en la tierra cantando tu gloria sin cesar. Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, a través del canto nos atrevemos a decir... San Roque viene a ser el copatrono también de esta comunidad parroquial y es costumbre que en esa Eucaristía se recuerde a todos los difuntos del pueblo, culminando ya el fin de las fiestas, digamos, de, este, de esta comunidad. Recordaremos a todos los difuntos, como digo, pero muy especialmente a los que han fallecido durante el año pasado durante el año 2017 y que ya no pueden estar junto a nosotros en estas fiestas pero que las viven contemplando cara a cara a Cristo resucitado Recuerdo que aquellos que estuvieron vinculados de alguna manera a nuestra parroquia y fallecieron en el 2017 a los cuales recordaremos de esa manera tan especial el sábado 18 fueron José Gonzalo Fernández Gómez, Marina Leonor Sánchez Pérez, Vidal González Real, Alicia Alonso Volar, María de las Nieves González Cueto, Modesto Ruiz Carrera, María Anunciación García Toro, Manuela Alonso Ruiz, Antonio Castillo García, María Luisa Santi Ruiz, Gerardo Cabello Carrero, Julián Benedicto Herrero, George González Cruz y Valvina Barquín Mazón. También quiero recordaros que ahora al salir haremos esa pequeña procesión, como os decía, el coro mientras hacemos la procesión bajará, se situará a la entrada de la iglesia y allí se cantarán dos canciones en honor a San Lorenzo después cuando la imagen vuelva a su sitio, todas aquellas personas que quieran venerar la reliquia de San Lorenzo que custodiamos aquí en la parroquia, podrán hacerlo, don José María Díaz que hoy nos acompaña también que se ha unido en el último momento a la fiesta eh, dará a venerar la reliquia a lo mejor alguno le conoce porque es capellán en Sierra Llana y a lo mejor si ha ido a ver algún enfermo fáciles encontréis sobre todo en el hospital de Sierra Llana. Don José María el antiguo, antiguo director espiritual mío del seminario que tenemos la dicha de tenerme aquí otro año y no tengo nada más que felicitar a Don Lorenzo que se une a nosotros como lo hace de siempre, que para eso lleva también el nombre del protector de todos los vecinos de Parmayón San Lorenzo Lorenzo sobre todo, muchas felicidades en el día de tu domástica todas aquellas personas que de una manera callada, porque muchas veces no las, no las vemos, están siempre a disposición de la parroquia, velan para que la parroquia la podamos disfrutar todos, que esté acogedora, que esté limpia, cuidan los ornamentos y cuando hay alguna necesidad cercana pues siempre están cerca. También quiero agradecer a esas personas ese trabajo silencioso pero constante, y a todos vosotros también por vuestra presencia en este día porque sé que cuando la parroquia también tiene una gran necesidad y hemos acudido a vosotros siempre habéis estado aquí de los primeros y ahora invito a aquellos que vayan a portar la imagen de San Lorenzo a que se vayan acercando por favor sin ningún temor como decía durante la homilía Muy bien, se van acercando y luego la pueden ceder. Cuando vea que pesa un poquito, la pueden ceder. Reciénan, por favor, las flores. Las flores las reciénan. Sí. Muy bien. El estandarte abrirá. El camino que a continuación iremos irá San Lorenzo, su imagen, y todos los demás nos iremos acercando, sin ningún problema. El coro puede iniciar y el campo de salidos. Buenos días, Bueno, no sé. días, ¿qué tal? Buenos días. Tal? Buenos días. Buenos días. Me alegro de verte, igualmente. ¿Qué tal, amigo? Solidario con la clase obrera y con las causas sociales. Me alegro que es eso. Aquí? Ah, las mujeres. Sí, sí, sí. ¿Otra, otra aquí? ¿Otra, ¿Otra ¿otra? Mujer. Nosotras las mujeres. no, las no, no, no, el no, Otra, no, no, no, las no, ¿sí? ella. Luego nos nos le cogéis no, no, más adelante. A ver, espera, nos le coges allí, ¿vale? Sí, sí, sí. Cuando se Sí. Cuando se cansen, Sí. Yo me así, también lo las chicas. Es que son más altas. Son más altas, sí. ¡Qué alegría cuando que me dijeron, sí? vamos a la casa del Señor! ¿Dónde está? Muchas felicidades a todos que hoy nos tenemos que felicitar en este día de fiesta en este día dedicado a San Lorenzo que paséis un buen día ya sabéis que esta es vuestra parroquia a la que tenemos que amar y querer porque los curas vamos pasando pero el pueblo y la parroquia permanece siempre muchas felicidades a todos ahora entrará la imagen y los que quieran venerar la Reliquia de San Lorenzo, don José María Díaz se la mostrará. Y sin más y con alegría podemos ir en paz. Y sobre todo, que no se me olvide, gracias al coro que hoy nos ha acompañado un año más. En nombre de todos, gracias, porque tenéis las voces tan afinadas como las de don Lorenzo, que fue mi profesor de música, y las del párroco ahora titular y dice, ¡Más! Gracias. San Lorenzo